Cuando está saliendo el sol, cojo la energía por los ojos. Y después hago estos ejercicios para eliminar el estrés y tener energía todo el día en el cuerpo físico, en la mente y en el espíritu. Éxito no hay que confundirlo con la fama. La gran paella, maldición, creyendo que era una bendición. Incluso hasta llegar a la catástrofe de perder la familia y todo. Pues imaginaros ahí con mil litros de aceite, mil kilos de tomate triturado, seis mil kilos de pollo, cuatrocientos de pato. Exageradísimo. Fue una especie de deseo, de fanatismo, de tengo que ser el mejor del mundo. Me separo de mi familia, me peleo con mi mujer, con mis hijos. Me di cuenta que me estoy volviendo loco y pierdo a la familia. Estaba en la locura. Esto es la representación de la famosa paella de 1992. Yo era el cocinero del ego. Lo que encontré fue el fracaso total y la tristeza. Entonces ahí te das cuenta de que pasas del término de soberbia, pasas a entender lo que es compartir en vez de competir, y que no era necesario impresionar a nadie. Das cuenta de ese amor, de esa humildad, cuando realmente has despertado a otro nivel de confianza. Y la identidad que tiene la playa verdadera y real, es esto que estamos haciendo en este momento. Y eso te genera paz, te genera gratitud, te genera bondad. Eh, empiezas a sentir el amor. Y no esperan nada y está todo.